Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos una vez más a este su canal de servicio técnico en CCTV. Bien, en esta ocasión, eh, para el día de mañana, eh, vamos a instalar tres cámaras de la marca Hit Vision, como ven aquí en pantalla. Estas cámaras ya en unos videos anteriores ya habíamos mencionado donde utilizamos eh, switches de la marca Hit Vision de cómo conectar o alimentar estas cámaras eh, con inyectores POE. Ya habíamos comentado de que eh, con switches de la marca Hit Vision eh, POE de la marca Ubiquiti y POE de la marca Tepelin. ¿Vale? En este caso, el día de hoy, vamos a mostrarle un pequeño switch de cinco puertos de la marca Tepelin. El modelo es el TLSF1005LP. Este switch es para conectar cámaras IP. Ahí está, cámaras IP. Telefonía IP. Y eh, access point o punto de acceso, ¿no? Para, eh, pues, poder alimentarlas de energía e internet. Bien, en esta ocasión vamos a alimentar estas tres cámaras con este switch. El, el switch que vamos a utilizar en sus especificaciones dice eh, la potencia de salida de este switch es de 41 watts por... Eh, bueno, el 41 watts es la potencia real con que cuenta el switch en total eh, y en cada salida puede eh, podemos alimentar eh, cinco dispositivos eh, con eh, 15 watts de salida máxima y eh, la potencia de transmisión o la distancia que podemos alcanzar para alimentar con este switch es hasta 250 metros de transmisión ¿vale? Tenemos lo que es, eh, en el switch trae un botón que dice prioridad, podemos darle la prioridad al puerto 1 y 2 o también le podemos expandir la prioridad del 1 al 4, ¿vale? Quedando libre un puerto que no es eh, pues para larga distancia, ¿vale? Del 1 al 2 podemos activarlo o del 1 al 4 para larga distancia, ¿vale? no necesita configuración adicional es plug and play y compatible con cualquier dispositivo ¿vale? Eh, la transmisión de cada puerto es de eh, 10 a 100 megabytes por segundo ¿vale? perfecto bueno pues vamos a proceder a abrir nuestra caja para que ustedes observen el tamaño de nuestro switch. Aquí lo tenemos. Esto es nuestro pequeño switch de cinco puertos. Bien. En la parte de atrás tenemos la entrada a lo que es a la fuente de alimentación para la energía. Y tenemos dos botones que dicen ON-OFF. Dice aquí extender eh, puerto del 1 al 4. Y luego dice, prioridad, puerto 1 y 2. <risa> ¿Vale? Y bueno, pues es un dispositivo eh, metálico para mesa, escritorio, o también lo podemos pegar en la pared. ¿Vale? Bien. Cuenta con su fuente de alimentación. Aquí lo tenemos su cable, el convertidor que es de, eh, dice aquí, entrada de 100 a 240 volts, 60, diagonal 50 a 1.2 amperes, y salida de 53.5 volts. Recordemos que estas cámaras se alimentan de eh, 48.5 48 volts a 57.5 5 aquí nos marca 53 está en el rango de de la especificación vale eh, dice a 0.81 amper 43.34 watts vale suficiente para para alimentar nuestro fridge y alimentar nuestras cámaras vale entonces mis queridos amigos es lo que les quería presentar, este pequeño switch de cinco puertos, de la marca Teppelin, modelo TL-SF1005LP, es un dispositivo PoE, switch PoE, para alimentar cámaras, telefonía IP o puntos de acceso, vale, bueno, ahí eh, sería que este, ese, esos puntos de acceso, eh, tienen que eh, soportar la energía que este dispositivo eh, emite o tiene la salida, ¿vale? de lo contrario no es recomendable conectar dispositivos que no soporten eh, pues, la, el voltaje de salida del, del POE de este pequeño switch, ¿vale? entonces, mi queridos amigos eh, pues aquí les dejo eh, este pequeño video suscríbanse, compartan no olviden de eh, comentar y, eh, o suscribirse, dejar eh, su like, manita arriba. Y eh, en la parte de abajo, en la descripción del video, vamos a dejar un enlace a nuestros números de WhatsApp para que ustedes nos contacten. Cualquier duda, pregunta sencilla, básica. Si quieren eh, asesoría eh, técnica, damos asesoría, asesoría técnica, eh, vía telefónica o vía remota. Si quieren alguna configuración o, eh, pues, asesoría técnica de su proyecto, nosotros lo podemos eh, asesorar. Y, bueno, tiene un costo, ¿no? Ya dependiendo del proyecto, es el costo que se eh, cobra, ¿vale? Entonces, mis queridos amigos, nos vemos en un próximo video tutorial. Hasta la próxima.